No, no, no, wa, no, no, no, no, no, no, ¡Derechito al vicio! Somos cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de un nuevo paquete de cartas de Yu-Gi-Oh!, pero son de las versiones chinescas, de las versiones fakes que están alrededor de todo el planeta, de todo el mundo, jugándose a la par de las cartas originales, pero que te pueden traer cartas, cartas, cartas, cartas a un menor precio, de diferentes colecciones y en diferentes formatos, así que vayámonos derechito al vicio, junto con el unboxing de 2 sobre 5 de la colección número 27 de Fortnite de la temporada de paraíso donde podemos conseguir al pelado podemos conseguir cartas más poderosas nos saldrá una tercera Starfire todo eso y más lo verás a continuación en este unboxing pero como ustedes sabrán, esta semana estuvimos viendo bastantes cosas de Yu-Gi-Oh y vamos a seguir viendo más. Porque a nosotros nos encantan las colecciones de cartas, nos encantan las diferentes colecciones que puedes encontrar del presente, del pasado y en algún momento cuando tengamos poderes del futuro. Pero bueno, esto no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de esta ocasión, que no son nada más y nada menos que pepas del supermercado, pepas del supermercado todavía sirven, todavía sirven a mitad de precio, pepas, las puedes conseguir en cualquier lado de este país Ahora sí, arranquemos primero con el solo, con el masito de Yu-Gi-Oh! Que seguramente ustedes ya lo habrán visto si son unos fans aférrimos, acérrimos de nuestro canal RS porque este masito, este tipo de masitos, tiene diferentes cartas. A veces tienen cartas de colecciones de ese momento, que eran las de los sobres de Shadows Specters, de la saga de sexal o de colecciones anteriores como, porque como ustedes sabrán muchas veces como en Argentina o en otros lugares que se distribuyen cartas de diferentes orígenes se traen las cartas por un lado y las cajas por otros para que no se apilen, para que no acumulen espacio innecesario es así como dentro de estas cajas por ejemplo en esta versión bastante casual donde vemos que dice directamente Trading Car Game, sin ningún tipo sin ningún tipo de boster o marca distintiva Vamos a ver que le ponen cartas de esas diferentes colecciones, pero de la misma fábrica, obviamente. Y cada una de estas fábricas a veces comparten los diseños o a veces van variando Año tras año, colección tras colección. Así que, ¿qué cartas saldrán acá adentro? ¿Qué colecciones encontraremos? No lo sabemos para nada. Así que, vayámonos derechito al vicio, vayamos a averiguar. Para empezar, vemos que en la primera parte, en la parte de adelante, vemos a uno de los Roto Dragons de la trepo temporada. Te dice New Great. te dice Super Version también. la tenemos acá, el protagonista es El Sal, muy copado, muy genial. Me gusta el efecto brillante que tienen estas cajas que a veces también están en las cartas. Y del lado atrás te cuento un poquito de lo que subió, pero de la temporada de GX. A veces, a veces las descripciones varían. A veces sí, las descripciones son mucho más iguales e idénticas a la colección que están vendiendo, pero... Como dijimos anteriormente, en este tipo de masitos, en este tipo de cajas, suelen ser colecciones variadas. Así que tienen que tener una descripción un poco más genérica. Pero vamos a abrirlas. Algo que me gusta mucho de yu -Oh! es que cuando vos coleccionás cartas así de muchos años, ya que tienen muchos años y diferentes formatos, es que, ¿qué haces cuando compras cartas chinas? ¿Qué haces cuando compras cartas así casuales o diferentes sobre una misma colección? Jugás con las cartas que tenés. Ese es un formato directo de juego que encontrás en muchos en muchas colecciones, en muchos locales que es agarrar sobres de una misma colección, agarras masitos chinos también o de diferentes orígenes y jugás con las cartas que te salen es así como vos siendo un pibardo que recién empezás en el mundo de Yu-Gi-Oh! y en tu país solamente con otras cartas chinas podés empezar a jugar de esa forma muchos de los efectos a veces están traducidos mal o están traducidos en otra especie de inglés pero no en el oficial y vos puedes ir averiguando gracias a internet cuáles son los efectos originales y ir jugando con las cartas que te toquen. Más o menos así es la vida, ¿no? Más o menos así es el juego y es el amor. Pero bueno, ¿qué cartas nos salieron con tanta vida y tanto amor en este paquete? Bueno, arrancamos con una carta ya clásica, las cabezas, esto es, un, esto es una carta de tipo tierra que se utilizaba en uno de los primeros masitos de tipo tierra que teníamos, en el mazo Exodia me parece, de Exodia el Prohibido, pero son las cabezas de las Islas de Pascuas, que tiran un rayo con de todo, y acá, veamos, es de la colección de CDR090, una colección propia, ¿Y qué tiene? que tiene además la carta de copado? Bueno, le aumentaron un poquito el ataque, del ataque original de la carta. Y tiene un piedra, papel o tijeras al costado para que te sirva para jugar piedra, papel o tijeras. Claro que sí. Pero bueno, tenemos una carta reconocida que seguramente encontrás en internet. ¿Cuál es su puntaje de ataque original? Después tenemos una de esta nueva colección de Shadow Specters Bueno, ya no es nueva, chicos Obviamente, este es un mazo del 2018 Pero es la primera vez que lo abrimos Así que, de la colección de Shadow Specters Tenemos al... ¡Malévolo Cor <ríe> Tenemos al... ¿Qué es el...? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo mencionamos? ¿Cómo lo decimos? ¿Es el tenedor malevoloso? Es un Fien Un Fien que te permite traer a la mano Va a sacrificar un, un Para traer esto de la mano o algo así Bueno, va rarísimo Rarísimo, pero te sirve para meter en el campo Este pequeño bien de dos estrellas Para poder hacer sincros, otro tipo de jugadas Después tenemos el mazo mágico Que estaba bastante bueno en su momento El mazo mágico te permite escoger una cantidad de cartas De tu propia mano y ponerlas en el cementerio Va, en tu mazo La mezclas y agarras la misma cantidad de cartas Es ¿eh? para reciclar tu mano con de todo Seguido por... Ah, y vieron que estas cartas brillan, brillan completamente. Bueno, después tenemos la carta del Marksman Atlantiano. Que no es uno de los soldados de Akoman, ni tampoco es uno de los soldados de, bueno, de Namor. <ríe> El sin amor. No, sino que es un Atlantiano de tipo Serpiente Marina. En un momento suyo se había quedado sin ninguna carta de Serpiente Marinas, entonces se inventaron a los Atlantianos y otras jugadas más para que ese arquetipo no muriese. Después nos encontramos otro clásico que es la rata gigante que siempre salía en este tipo de masitos chinos. La rata gigante es una carta que te permite traer un monstruo de 1500 puntos o menos cuando este deja el campo. Así que te servía bastante para hacer una jugada de cartas de tipo tierra. Después tenemos ya esta carta de hechizo, el Dragon Shield, que obviamente es una carta de equipamiento para dragones que lo que le permite es que no sea destruido por batalla ni por efectos de cartas mientras esta carta esté encima. Pero los daños que vos hagas en las batallas con este monstruo se vuelven cero. O sea, te sirve para no ser destruido, pero no le causas daño al oponente. Después tenemos otro de los clásicos, el Doble Monchal Battle. Esta carta de hechizo que hace que después de finalizar tu fase de agarre cada jugador puede ta, ta, ta, ta, invocar un monstruo de nivel 4 de su mano está bastante bueno es como para poder tener otro invoque extra por turno pero también le das la ventaja a tu oponente después nos encontramos con la carta del drain dragon que este sí tiene un montón de estrellas y 4000 puntos de ataque pero es difícil de invocar lo que sí te sirve para invocar y poder usarlo como material de un monstruo cis Después tenemos otro clásicazo que es el Model Grizzly Y algo que notamos y te queremos contar es que si sí, al costadito de las cartas te van diciendo de qué, jugaba, de qué sobre son estas cartas Pero cuando son de las colecciones anteriores dice directamente CDR o números directamente Así que vamos a ver que por ejemplo este Model Grizzly que le pusieron un montón de estrellas y tipo agua este modo de Grizzly le cambiaron el color de fondo, es de las colecciones anteriores. En las nuevas colecciones pudieron mejorar un poco el efecto y los colores originales de las cartas. Después tenemos al Mecha Phantom Beast Blue Impala, de una jugada de aviones fantasmas que estaba buenísimo. Este por ejemplo es tipo máquina tuner con 3 estrellas para poder invocar más monstruos sincros después tenemos a bueno tenemos a uno de los dragones armados nivel este me parece que era el nivel 7 pero pero pero como vieron cambiaron el color de fondo pero te... pero me sirve me sirve para jugarle a otro tipo que, que a mí tiene cartas chinas claro que sí después tenemos el natural bonsaurus un dinosaurio hecho esqueleto un dinosaurio del museo de ciencias con 4 estrellas y 1700 puntos de ataque es un zombie tipo Gemini vamos a ver que hay varias cartas Géminis en esta temporada en Shadow's Spectors. después tenemos otro de los clásicos que es el Trialog Traveler que acá, bueno me parece que el nombre está cambiado pero sí era una carta trampa bastante copada que lo que le hacía al oponente era impedirle básicamente que te ataque le impedía que te ataques, estaba bastante bueno después nos encontramos con el primer SIS de esta cajita que es el COSMIC HERO KING ARTHUR tipo tierra, no sé si ese es el nombre original pero bueno, es un guerrero que se puede invocar con dos guerreros de nivel 4 y si es esta carta va a ser destruida por batalla, PUMBA no es destruida tirando uno de sus materiales IS, que vos necesitas dos para poder invocarlo y le das 500 puntos de ataque y le causas 500 puntos de daño al oponente, o sea, triple combo, va, doble Después tenemos la carta de campo, este sí era un clasicazo El océano legendario para las cartas de tipo agua Este le daba, te digo, primero su nombre se llamaba Umi Porque había, había car, varias cartas que servían con esa carta como efecto Y le bajaba un nivel de estrellas a todos los monstruos aguas de las manos de, lo, de vos y de tu oponente Así vos podías invocar monstruos más poderosos como si nada Y le daba 200 puntos de ataque a todas las cartas de tipo agua Bastante conveniente. Seguido del agente cis. El enano de los cis. Viene a ser un speedcaster de 900 puntos de ataque y 300 de defensa. Pero, pero, pero, pero. Vos podías blanquear una carta tipo Utopía que vos controlaras y atachearle de tu cementerio un material cis. Así le dabas un poquito más de poder a tus monstruos. A tus monstruos de tipo Utopía. Va, de nombre Utopía, mejor dicho. Después que nos encontramos, el batling Boxer, Rabbit Puncher. Eh, que no, bueno, el nombre está cambiado, pero es tipo juego. ¿Y qué hace este monstruo de 800 puntos de ataque tipo guerrero? Bueno, al principio del Damage Tapes de una batalla, vos al monstruo que lo atacaras, ¡paf! En modo de defensa lo destruías. Obviamente tenés poco puntos de ataque, si eso te puede causar daño, no necesariamente, pero me copa mucho que el borde de esta carta lo dejaron de otro color, para que se den cuenta de que al cambiar las diferentes colecciones de las cartas, cambian también el diseño a veces. Pero, pero, pero no se preocupen que la parte de atrás, todas mantienen la misma fachada, la misma fachada de la parte de atrás. Después tenemos la carta de campo, no, no, no es una, sí, la carta de campo sargazo, el campo de batalla de los Different Dimensions. ¿Qué hacía esta carta? ¡Fua! Cada vez que un monstruo Sis era convocado, los jugadores tenían 500 puntos de daño. Y durante la fase final de cada jugador, tendrían 500 puntos de daño si controlaban un monstruo Sis. Como, como para negar las invocaciones CIS o para causarle daño al mazo del oponente si tenía muchos monstruos CIS que invocar. Me copaba bastante bien. Después otro clasicazo. Que recuerden. Estos que yo estoy llamando clasicazos. Es porque los hemos visto en muchos mazos chinos. Del pasado. Que te exageraban las estrellas. Te cambiaban los números de abajo. Pero. Bastante habitual. Y de a poco fueron mejorando algunos de ellos. Pero bueno. Acá lo tenemos en esta nueva colección. Al torito. Al torito salvaje. Después tenemos al Genex Controller. Este sí es de... CJLK, no sé qué expansión era Pero bueno, tenemos al pequeño GeneX Controller con 3 estrellas Es una máquina normal, pero es tipo Tuner, así que este servía para Invocar con de todo, más monstruos sincros después tenemos Otro, este es otro dragón Este es otro dragón de los De los levels, pero Pero pero también con, algún, con el nombre cambiado El efecto está más o menos traducido Pero bueno, por suerte Lo tenemos, después tenemos la carta de hechizo Overlay Capture Blanqueas un monstruo de tipo cis de tu oponente que controle Y un monstruo cis que vos controles Y detacheas todos los materiales del oponente Y lo pones al tu monstruo ¡Epa! Está bastante bueno Le quitabas los efectos extras O sea, los, las cartas atacheadas Para poder usarlas vos en tu monstruo cis Después, una de las primeras Y las más usadas El Mystical Space typhon que te permitía destruir un hechizo o una trampa en el campo. Me copa bastante. Carta de hechizo rápido. Después tenemos Molding de Monarchs. Molding de Monarchs es una carta que salía en el mazo de los monarcas también. Dentro de una de las expansiones que también revivía esa jugada. Y por último también otra de las cartas que fueron cambiadas bastante. Es una carta de fusión. Es una carta de fusión que es el Maestro de Oz. Es una especie de koala gigante que es la fusión de la Gigante y de Deadly Canguro De Canguro Mortal Es una carta que utilizó John Lee En la temporada de Yu oh Al ser él un personaje Australiano o algo por el estilo Pero bueno, entonces sí, es un estereotipo De monstruo australiano enorme Y como se dieron cuenta, en esta cajita Entonces tenemos tres tipos de colecciones De cartas distintas Que fueron impresas por la misma Empresa china que, como verán En la parte de atrás tienen el mismo tipo, el mismo tipo de carta No es que las van mezclando sino que Las reimprimen en diferentes materiales, en diferentes colecciones Pero bueno, bueno, bueno, bueno Si sos un conocedor de cartas de judio Vas a conocer los efectos de muchas de estas cartas Y si no, se te va a complicar un poco con estas de las primeras colecciones Después fueron mejorando bastante así que Me gusta bastante Y te digo, a ver nos gusta mucho tener este Nos salió este, este está también bastante bueno Ah, para, para, para, para, pa. Bueno, el Dragon Shield es como muy gracioso tenerlo. Pero bueno, hay algunas cartas buenas y hay otras que nos recuerdan mucho a las antiguas jugadas. Pero, pero, pero bueno, esto no es acabado. Todavía hay más, todavía hay más de yu -Oh por delante. Así que seguinos, seguinos comentanos si vos seguís jugando yu -Oh, Y ahora sí, vamos con el unboxing de los sobrecitos de Fortnite de la colección 27. No sabemos qué nos van a salir, así que vagamos hagamos apuestas apostemos abajo, comentarnos abajo ponerle pausa a este video y comentarnos qué carta crees que va a salir arrancamos con el primer sobrecino que tiene 5 cartulis ah, las viejas épocas donde podían salirnos 10 o 6 cartas en un mismo sobre creo que ya acabaron, pero, pero, pero a ver, arrancamos con un pasito de baile, el pasito de baile de pick me up, pick me up que te levanta acá el osito con de todo con 795 puntos de resistencia, seguido de matomarauder, lo tenemos a marauder ahí todo facha con 900 puntos de ataque, 985 de tecnología, es la carta 4700 de la colección seguido por ta. tenemos al castor al castor hecho no es un castor no es un. bueno no es un castor pero sí, sí es un castor tipo tijera hechicero oscuro con 950 puntos de tecnología y 825 de ataque tipo ninja vamos a ver que la siguiente carta que nos sale es el pico bladed gauntlet que es como es que bueno como un guantelete con un guantelete cuchilla, con cuchilla pero un poco más tecnológico un poco más resistente tipo tijera con 875 puntos de tecnología y 870 de ataque veamos si la última carta salva este sobre y la última carta es el graffiti del poder interior que la tenemos ahí tapada con un casco espacial con 780 puntos de resistencia en la carta 4578 y la verdad que este sobre eh, bueno, me gustó bastante Matomaroder, pero es un sobre bastante chafa Lo bueno es que Matomaroder me parece repetido, pero todas las demás son nuevas para nuestra colección Vamos por el siguiente sobresignio Decíanos suerte, suerte es la que hace falta, suerte es la que necesitamos y suerte es lo que tiene que estar dentro de este sobresignio Y la primera carta que les encontraremos es a la Tilted Trooper, toda rubia, toda poderosa, toda troposa con 940 puntos de tecnología, la trooper tiene 875 puntos de ataque. Es una buena carta. Es la 4603 de la colección. Mucha facha. Seguido del Twin. Lo tenemos al.. ¡Wow! ¡Wow, wow! wow ¿Qué se cayó ahí? No, ¡No, no, no, no, Tenemos al Twin. Esperen, esperen. No te adelantes tanto. Tiene 930 puntos de ataque y 860 de tecnología. Nada mal. Ultra facha. Seguido por.. ¡Claro que sí! Tenemos nuevamente otro Iron Man 0 que se puede unir directamente a nuestro mazo de cartas de Marvel tipo tijera con 950 puntos de ataque y 985 de tecnología. Seguido por... Y si... Sí, si teníamos el casco, si teníamos el Iron Man 0 Si teníamos el grandote Hulkbuster, claro que sí. Tenemos al pack repulsor que sirve para ponerse en la espalda y volar con de todo Con 810 puntos de tecnología, la carta 4579 de esta colección Y por último, en esta tanda de cartas tenemos a... La mochila Black Ops Backplate ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! Es una mochila bastante espiadosa para ponerse en la espalda para operaciones encubiertas con... ¡Eh! ¡Eh! ¿Con qué? ¡Con cero puntos de tecnología! ¡Es la tercera carta! ¡Es la tercera carta que encontramos con cero puntos! ¡Cero puntos! ¿Está bueno para coleccionar? ¡Claro que sí! ¡Para jugar! ¡Ni lo pienses! cero puntos con razones de operaciones encubiertas Pero bueno, este sobrecito me ha sorprendido demasiado en muchos sentidos Gracias a nuestro Iron Man 0, a su repulsor pack Y esta carta sin puntajes Tanto que compensa el sobre anterior que no tuvo tantas fachas, ni tantas figuras, ni tanto Iron Man Pero bueno somos a Recin, esperamos que esto te haya entretenido informado sobre las diferentes versiones de cartas yu gi -Oh que puedes conseguir actualmente en el país. Nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguir de ser parte de este canal. Siempre.